Pero ¿Ah? ¿Ah? Deben debe de. El que es popular. Que la gente te lo diga. Ah, ahí, que cada vez que tú ya ponchar, ponchaste. Conchaste que tú ponchaste. Tú ponchaste, ¿verdad? Que te lo ponchen ahí. Debe ser así. Así. Así debe ser. Y dale aquí a que es KF... Y el que es te pues le ayuda. El que es popular, pues te ayuda a los populares. Así, así es sencillo. Se puede ver y sonar También, allá? ¿Venga allá? Es que yo no lo explico, debe que hacer eso. Okay. Hay que bote. Cuando tú votes, yo hablé con el paname ahí, el de el, ¿Eh? el, el, el acueducto. Ah, me llamo cualquier cosita, el, el el jefe de acueducto. <coughs> ah, votaron a este cabrón, se lo dije a este. A, a el el, cabrón, acá. No, no, el que yo dije que es poco. ese tío de la gran puta cabrón, me cago de los sesamientos a ver los barrios. Ah, pero ¿qué pasó que te hizo? Es el cabrón más popular que, que, mu, mu, más, más que Muñón. Y está ahí metido cada vez que así, que pasa por la mañana, a las 4 de la mañana, se pasa hablando miedo y se pasa metido en el Capitolio. Ah, otro, no me digas eso. Pues sí te lo digo, y sí testigo, y si me avisa que yo lo señalo, cuando pues sea cabrón. ¿Dónde, bro? ¿Cómo está? Está buscando para bajar o sea, el... <coughs> o sea, si, si hubiese quedado callado, no hay problema. Ajá. Cada vez que pasaba Ricky, sabiendo que es popular. Que se he Que te callado, cabrón. Estás ahí en la administración popular. Que se he eh. Lo cogieron y echaron, lo botaron. Se le que lo que le quedaba los, los 12 años. Mm. Y lo, lo, lo, lo, lo botaron. Me quedaron cualquier por, ¿Por qué problema que tenga de... agua de los tú me llamas. Uh -huh. ahí, ahí, está bien, está bien. ve algo ahí para... Hay que, le hay que le levantar porque se ha desgajado o levantar la tapita Ay, no hay. o algo. Total de los cerebros. De no. San Pique. Popular. No y buscando chava. Ay, se pasan de tigual allá. Eh, Pasamos chona. Ah, entonces viven allá dos años y vienen a votar acá, acá popular. Me cago en la puta madre que los pases. se puede, Cami, se puede, por otro. Son mi... populares no, esos que no venga. Mira, ¿Ve? casi mira este. Puta, pero no pues eh, pecho.